La más cordial de la bienvenida a la maestra Carla Noemí Sets Estrella. Y también le le recordamos que tiene tres minutos para hacer su exposición. De los motivos de los cuales considera su idoneidad al cargo de OIC del Instituto de Acceso a la Información Pública de Quintana Roo. Adelante. Buenos días diputadas, diputados y público presente. acercar más el micrófono, por favor? Sí. Gracias. Buenos días nuevamente, diputadas y diputados y público aquí presente. Soy Carla Noemí Estrella, originaria de Chujujú, Quintana Roo. Como profesionista de la zona maya, me siento satisfecha de haber cumplido con todos los requisitos estipulados en la convocatoria que se emitió para este proceso. Soy licenciada en Administración de Empresas, tengo la maestría en Gestión y Análisis de Políticas Públicas y en enero próximo concluiré el doctorado en Anticorrupción y Sistema de Justicia. Eh, tengo 30 años de experiencia profesional, dos de ellos en despachos contables y hace 28 años, a través de un examen de conocimientos, ingresé como auditor a la Contaduría Mayor de Hacienda. Después me incorporé a la contaduría, donde fui auditor, supervisor y mediante un examen de oposición fui nombrada jefa del Departamento de Fiscalización a la Obra Pública y después de la Fiscalización Municipal. Ahí laboré cerca de 10 años en la Contaduría Mayor de Hacienda. Todos estos conocimientos adquiridos en auditoría gubernamental eh, fueron muy eh, necesarios y también me ayudaron mucho para que en el año 2003, después de un proceso de selección, el pleno del entonces recién creado Tribunal Electoral de Quintana Roo, me designó como la primera Contralora Interna. Ahí tuve la oportunidad de establecer esa unidad administrativa y de crear todos los instrumentos, las herramientas, y los lineamientos para el control interno y para un mejor ejercicio de los presupuestos. También ahí me desempeñé en diversos cargos relacionados también con el control interno, con la transparencia, y en el periodo 2015-2021 fue la titular de lo que es ahora el órgano interno de control. Eh, desarrollé diversas actividades como las auditorías integrales, la recepción y el análisis de las declaraciones patrimoniales, verifiqué cumplimiento en materia de adquisiciones y de servicios, eh, coordiné actos de entrega-recepción y en la última etapa di cumplimiento a los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Actualmente me desempeño como la jefa de la unidad de transparencia. En la actualidad, los órganos internos de control tienen un papel determinante en la lucha contra la corrupción. Las atribuciones, las competencias que les otorgaron las reformas constitucionales del año 2015, fundamentan de mejor forma su actuación y el resultado de su gestión. De ser considerado idóneo mi perfil para ocupar el puesto que hoy se concursa, Llevaré a cabo un programa de trabajo acorde con las atribuciones legales del puesto y con las directrices del sistema nacional y estatal anticorrupción, y seguiré actuando como lo he hecho hasta ahora: con ética, con profesionalismo, con los principios rectores del servicio público y siempre respetando los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, maestra. Sets Estrella. Compañeras diputadas, compañeros diputados, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? Adelante, diputado Edgar Gasca. Gracias, diputada presidenta. Bienvenida, licenciada Carla Noemí, Sets Estrella. Gracias. Veo que dentro de su currículo eh, nos expone que desde el 2009 se encuentra en diferentes cargos dentro del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Así es todos relacionados con el tema de control y con el tema de transparencia. Me gustaría saber cuál considera, siempre he pensado de manera personal que en nuestro trabajo habla por, es nuestra mejor carta de presentación, ¿cuál considera usted que, sea, que haya sido hasta este momento la mejor aportación que usted ha tenido dentro de este tribunal en cualquiera de las áreas que ha tenido al frente? Sí, diputado, con su permiso como lo acabo de mencionar el hecho de haber sido nombrada como primer contralora interna del instituto eso eh, me hizo eh, tener la gran responsabilidad de sentar las bases eh, de lo, todos los lineamientos y de todo el de, de, de que funcione realmente ese control interno y que también que todos los presupuestos, sean ejercidos conforme a las leyes. Esto es, eh, así como inició todo en materia electoral, todos los compañeros que tuvieron que capacitarse para dar un, eh, para responder a la ciudadanía en el aspecto electoral, también esa responsabilidad tuvimos quienes en el área administrativa y particularmente en mi área, porque yo era responsable o éramos responsables de que el recurso, se manejar adecuadamente. Y esa, yo creo que esa fue algo que en lo personal y en lo profesional eh, me hizo sentirme satisfecha porque resultó eh, en el transcurso de toda mi gestión como Contralora Interna, eh, las, todas las revisiones, eh, la auditoría, todos los órganos de fiscalización externos, Siempre, eh, nunca tuvimos observaciones eh, fuera, externas, sino que todas eran solventadas eh, de manera interna y eso también hacía que eh, fuera, eh, ahí se evaluara el cumplimiento de todos esos controles que estaban establecidos. Eh, también a la fecha eh, procuro que eh, en, en lo que es la transparencia, para mí la información que se pone a disposición del público también es muy importante y procuro que esa información esté debidamente actualizada conforme a los criterios de los sistemas nacionales de transparencia y las leyes, porque a medida que el, eh, la ciudadanía esté informada también toma mejores decisiones. En general, eh, quiero comentar que si sí, el establecimiento del departamento de la Contraloría, con todos los instrumentos administrativos que existen a la fecha, también eso es un logro importante, y también elaboré el primer manual de organización y el primer manual de procedimientos, eso también para mí fue un logro importante porque guió a todos los, los funcionarios, a todos los servidores públicos en su actuar, es parte de lo que he hecho. Y una duda de manera personal, me gustaría saber su, su opinión, que le merece de ser la única mujer que aspira al cargo. Primero, es una gran satisfacción como mujer tener la oportunidad. Creo que eh, en general las mujeres, sin menospreciar eh, todas las actividades que hacen los hombres, muchas veces tenemos cargas adicionales, tenemos responsabilidades adicionales en casa, con la familia y entonces eh, es tener una gran responsabilidad también de trabajo, eso es, eh, tenemos que valorar muchas veces, muchas valoramos qué queremos, más sin embargo espero que mi participación sirva para motivar a más mujeres profesionistas, sobre todo, los de la zona maya porque habemos muchos profesionistas y que se animen que puedan eh, que vean esas oportunidades que las leyes permiten y que y no existan retrocesos que al contrario avancemos en la participación para que eh, para que todo lo que tanto ustedes legisladores como la ciudadanía que está luchando por igualdad de oportunidades y de derechos sea una realidad muy, yo me siento muy orgullosa de estar aquí, como dije al principio, y ojalá que en los próximos concursos existan más participación de las mujeres. Muchas gracias. Adelante, diputado Eduardo Martínez Arcila. Gracias, diputada. Presidenta, yo viendo su currículum, eh, o sea, me parece que a partir del 93 se ha dedicado al servicio público. Sí. Pero también veo... Eh, por ejemplo, dice que de 2003 a 2009 pone Contralor Interno en el Tribunal. ¿Usted era la Contralora o estaba dentro del área de Contraloría? No. Sí, fui la Contralora. ¿Fue fui la designada contralora? contralora Interna por el Pleno del okay. Tribunal Electoral. Pero luego, de 2009 a 2015, veo que dice Subcontralora. Si sí, fue Contralora y luego, eh, por alguna razón nombraron otro Contralor. En el año 2009... Hubieron reformas en materia constitucional y electoral Ajá. y eh, el, por primera vez eh, la legislatura eh, nombró al contralor. Entonces… Pero eh, luego fue instituido. Con... Sí, <risa> sí <risa> después… De, entonces eh, a mí me pidieron me, que siguiera colaborando en el área es y eso. el puesto fue okay. su contralor interno. Por eso… La pregunta Ahí. inicial es que a partir del sí, 93 sí, se dedicó al servicio público, porque eso es lo que me llama la atención, porque para mí va delineando un, una vocación del servidor público, es decir, no porque hoy ocupe un cargo de dirección y mañana, por decisión de otro órgano, me pongan en un cargo de dirección menor, no abandono, es decir, sigo porque para mí eso es una vocación en el servicio público. Luego fue la titular del órgano de control interno de 2017 a 2021. Y en 2021, eh, el tribunal, eh, este congreso, no, fue el tribunal, eligió a un nuevo titular. Sí. Y aún así, ahora se mantiene como jefa de la unidad de transparencia. ¿Es correcto? Sí, diputado. Okay. Eh, yo concluí en enero de este año del 2021 como la titular del órgano interno de control. Eh, en abril hubo la oportunidad, me, eh, me hicieron la me propuso me propusieron para ocupar uh -huh. la jefatura de la unidad de transparencia y por unanimidad, por el voto de los de la magistrada y los magistrados que integren el pleno. E ocupo ese nuevo cargo. La designación es por decisión del Pleno. Okay. No, gracias, yo nada más quería eh, ese aspecto de ver cómo eh, hay una vocación en el servicio público. Sí. Gracias. Es todo, Presidenta. ¿Alguien más? Bueno, pues le agradezco mucho, Maestra sets Estrella, por Muchas participar. gracias a ustedes. Gracias.